Hola, mi nombre es Melissa. Hoy me encuentro aquí en un lugar tan oscuro y frío, pero quiero contarles mi historia para que no les suceda lo mismo. Yo no era así como hoy me ven. Yo era una chica alegre, amiguera, tan llena de vida, pero todo cambió cuando él apareció. Al principio, se mostraba como el mejor hombre del mundo. Me llenaba de detalles, me cuidaba, me hacía sentir tan única y especial que pensé que después de él no iba a encontrar a nadie más. Por eso acepté ser su enamorado, era el sueño hecho realidad y no me daba cuenta de pequeños detalles como decirme cómo vestirme, con quién hablar y es que evitaba hablar con cualquier persona que pudiera incomodarlo, incluso me dijo que para reforzar la confianza tenía que revisarme el celular y si él era feliz yo también lo era, hasta aquel día donde me encontré con un amigo de la infancia que se acercó a hablarme. Él nos vio y me jaló fuertemente del brazo. Intentaba explicarle, pero no dejaba de jalarme. Le pedía que parara, que me estaba lastimando. Y solamente paró cuando empecé a llorar. Luego de eso, me fui tan decepcionada a mi casa. Sin embargo, al día siguiente él apareció con un peluche grande a pedirme disculpas, a decirme que esto no volvería a pasar. Y le creí y acepté regresar con él. Lo que no sabía es que ese sería mi final. Las agresiones se volvieron más constantes y ya no eran solo jalones, sino también golpes. Primero el labio roto, luego el ojo morado, hasta me fracturó una costilla y yo seguí creyendo en sus disculpas, que me amaba y que iba a cambiar. Me alejé de todos, no hablaba con nadie, no dejaba que nadie se me acerque. Hasta que llegó ese día yo me encontraba yendo a su departamento Llevaba una caja muy pesada Con los adornos que decoraría el que sería nuestro hogar Un vecino muy amable se acercó a ayudarme Y cuando llegamos a la puerta del departamento Él lo golpeó salvajemente Me agarró del cabello y me metió con fuerza a la casa No paraba de golpearme Cada momento era peor Empezó a hurcarme no podía respirar, me estaba matando. Veía cómo mi vida se iba, ya no podía más. Y es así como me convertí en una estadística más. Imagínate ser mujer y no poder tomar un taxi sin antes enviar tu ubicación en tiempo real a un familiar o una amiga. Imagínate salir de fiesta con tus amigas y sentir miedo de cómo regresar a casa. Imagínate estar en un autobús y no poder dejar de mirar a los costados porque sientes que en cualquier momento pueden vulnerar tu cuerpo. Imagínate ser un adolescente y tener que regresar del colegio caminando. Solo imagínate ser mujer. El 4 de abril, una enfermera de salud en Puno, de 32 años de edad, fue trasladada a Lima de emergencia. Había sido víctima de una violación grupal y tortura. Sí, tortura. La mutilaron, le encontraron restos de vidrios dentro de sus partes íntimas. El objetivo era obvio, la querían matar. Lamentablemente, después que la amputaron su pierna, de haber estado en coma por ocho días la enfermera no soportó más su agonía y falleció, dejando sin madre a tres menores niños. El 16 de enero de este año Marilyn Martínez, una joven que se mostraba en sus redes sociales como TikTok e Instagram, sonriente y feliz junto a su esposo, varios años mayor que ella, fue asesinada por el mismo hombre que le juró amor eterno frente a una iglesia. Su esposo, que al parecer tenía celos excesivos, la apuñaló frente a su hijo, logrando dejarla sin vida. Este caso es un claro ejemplo que no todo lo que se ve en redes sociales es cierto, ya que Marilyn aparentaba tener la familia perfecta, demostrando ser una mujer empoderada y un matrimonio feliz. Desgraciadamente, Marilyn terminó siendo una víctima más de la violencia contra la mujer. Dime, ¿qué sentiste cuando escuchaste estas noticias? Rabia, indignación o tal vez miedo. Estos dos últimos casos no son los únicos que existen. La violencia hacia la mujer va en ascenso en el Perú y no hay un día que vea TV y no existe un feminicidio. Un secuestro, un acoso. ¿Qué haces tú para evitarlo? ¿Te indigna? ¿Te da rabia? ¿Te frustra? Que todos estos sentimientos no solo queden en ti. Criemos bien a nuestros hijos para que crezcan seguros, amados y sean buenos esposos, buenos hijos. Cuando veas una actitud de violencia en algún compañero o amigo, díselo, habla. Cuando tengas una amiga o conocida que sufra de violencia, denuncia. Debemos involucrarnos. La indiferencia es cómplice de la muerte de estas mujeres. Leyes más drásticas ya, porque no queremos que un familiar sea la próxima. ¡Basta ya! Hagamos de este país un lugar más seguro para nuestras hijas, hermanas, mamás, amigas y todas las mujeres del Perú. Luchemos contra la violencia a la mujer y evitemos el feminicidio.